Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel, una pequeña Toxic historia, eh, Alex Kidd, el que podría haber sido el primer juego de Goku, yo creo, podría haber sido el primer juego de Goku, si no me equivoco, pero por temas de licencias, pues nunca llegó a pasar, todo esto nos lo recuerda Cegueros, lo podéis encontrar en Twitter, nostálgicos también me encanta mucho. Eh... Algún día haré un vídeo sobre estos, eh... esta, esto, estas cuentas de Twitter que yo solo seguir porque me gustan mucho, por ejemplo la de Gb o la de Generación Gb y todas estas que son para gente de mi edad ya, ancianitos, ¿eh? ancianitos. Ancianito bueno eh, eh, sony eh, la cerda la inmunda eh, nos vuelve a sorprender nos vuelve a sorprender eh, para bien no sony nunca para bien no para bien no para mal sí pero para bien no. ya sabéis que al principio del mes pasado bueno la Comisión Europea ya le ha dado la, el visto bueno a la compra de adquisición brisa. Blizzard. Eh, ahora falta Reino Unido, no, no sé si falta Reino Unido o no. Yo ya he perdido ya casi la cuenta. Ya de, ha ido a los Emiratos Árabes. Ha ido hasta Bruselas. El propio Jimbo, eh, Jim Ryan, el CEO de Sony, fue hasta Bruselas. Esto no broma. Y ellos van por ahí denunciando a Microsoft. Allá donde le puedan hacer caso, que ya la más que le queda China, Rusia y Australia. Ya, ya veremos a ver cómo le va en Rusia o en China. ¿Por qué? Pero bueno, ya por, por, por ir, no me extrañaría. Y con toda esa diógenes, esa maraña judicial que se trae Sony contra Microsoft y sobre todo contra la comunidad de verdaderos gamers, de verdaderos jugadores... Y no esos que van por ahí presumiendo de que eh, yo soy de Sony. Eso no es ser gamer. Eso es, de ser, eso es ser de Sony. Pero no es ser gamer. Eres gamer nada más que de Sony. Eh, juega a la Nintendo Switch. Juega a los juegos arcade. Juega a los juegos de PC. Juega a los juegos de Nintendo. Juega a los juegos de, de Microsoft juega también a los juegos de Sony como hago yo que también me, eh, el juego que me gusta me eh, lo juego ahora que son los mejores juegos de, del mundo ni de coña uh, hay juegos que a los que se le está dando mucha eh, por, por así decirlo mucha mucha vidilla para hacer juegos que no son tan tanto como lo que yo pensaba, pero bueno eh, allá cada uno, pero esos son gustos, pues lo mismo te digo que hay juegos que sí que me gustan mucho, el, el Days Gone por ejemplo me gusta mucho pese, pese a los bugs que todavía tiene, pese a que la propia microsoft, eh, la propia, perdón, la propia Sony no le haga ni puto caso al juego y, y lo de Vendo Studios, eh, aparte de vendidos eh, olvidado, muy mal por por sony en ese sentido, pero bueno eh, es la manera que tiene de tratar a los desarrolladores y la manera también que tiene de tratar a los juegos, eso también hay que hacerlo ver, eh, nada más que los niños bonitos como el Horizon o, o por, porque por culpa del Horizon no salió otro juego, que ahora mismo no me acuerdo cuál era eh, pero vamos a lo importante de toda esta diógenes judicial que ya sabéis que, que nos trae locos con Activision Blizzard, la compra de Activision Blizzard, todo por el Call of Duty, digan lo que digan todo por el Call of Duty, pero bueno pues a principios del mes pasado y como ya os he dicho ya con los precedentes Brasil no le dio la razón Europa le ha dado la razón a microsoft, eh, la unión europea, la, perdón, el reino unido no lo sé, los emiratos árabes también le ha dado la razón a microsoft, vamos, ya lo único que queda Rusia, China, como, como como os he dicho antes y ahora la FTC, que ya lleva tiempo ya con la FTC pero qué es lo que ha pasado, lo que ha pasado es que microsoft ha denunciado a la FTC y le ha dicho al juez, escúchame, quiero los papeles y toda cierta información, así es como lo dice en generación Xbox, por ejemplo, cierta información sobre los acuerdos de Sony y sus exclusividades a la compañía japonesa. Pero con pocos días disponibles para aportarla. Aportó... Sony, al ver que dijo, aportó una queja formal al juez diciendo que Microsoft estaba oprimiéndoles. Se sentían oprimidos, ¿vale? Y como se sentían oprimidos, me dicen, ay, ay, ay, qué, qué ansiedad le daban, le daban ataques de ansiedad incluso a, a Jimbo. Bueno, al parecer, ¿no? Pero vamos. Sony tendrá que aportarla definitivamente sin rechistar. Brindo por ello, a ver cuándo hacen tazas de Ravenclaw, que es la caza de Hogwarts que me ha tocado, y estoy muy orgulloso de ser de club Bueno, ah, por cierto, en ese juego, ese juego ya dice que va a haber una continuación, va a haber mmm, otro Hogwarts Legacy, viendo el, el gran triunfo de este juego, va a haber otro más. Pero bueno, ya esto... Eh, por una parte está muy bien, porque son historias que no tienen nada que ver con la... con la serie original, ni son... Ni forman, son historias que están eh, fuera de contexto, o que son... Historias de, del mundo de J.K. Rowling. Por cierto, ahora ya, eh, incluso por la libana, la que hace de Luna Lotwood, que ha salido a la palestra nuevamente a defender a la autora de los ataques que ya llevan dos años, eh, la pandilla de, de, de los super superaliados. Buscar superalidades en YouTube. Hay un tipo que me encanta que hace unos vídeos de los lo superalidades. Super me harto de Rey ellos. Bueno, el juez principal de derechos administrativos de la FTC, Michael Chapel, no solo negó la queja, de Sony, o sea, no solamente le dijo mira, déjate de, de que te están acosando, que, que aquí el único que está tocando los cojondrines, sois ustedes pidiendo papeles removiendo a medio mundo y ustedes sin tocaros los bémoles ¿eh? por decirlo de una manera políticamente correcta, así que eh, si no es mucho pedir, ¿eh? Yo soy el señor juez, ¿eh? señor juez ¿eh? ya me podéis estar trayendo todos los papeles permitió algunas de las solicitudes e incluso de información confidencial que le pidió Microsoft y lo más interesante es la decisión del juez respecto al permiso por parte de Microsoft para que pueda haber una copia firmada de cada acuerdo de licencia de contenido o exclusividades filmada con cualquier editor externo por parte de Sony desde el año 2012. Que esto es para hacerlo ver, ¿por qué desde el año 2012? como sabe Microsoft que desde el año 2012 o incluso antes, en verdad, llevan practicando una, una forma empresarial eh, totalmente... Eh, como se suele decir, una competencia desleal, ¿no? con unos acuerdos y con unos, unas exclusividades y unos contratos que, que si lo cogemos con lupa son totalmente ilegales. Y que aunque no lo fueran, lo que sí que muestran es que su intento por acaparar o quedarse con, con ciertas cosas con el único objetivo de que estas no caigan en Microsoft es una verdad como un templo pero eso no es una cosa que ya nosotros lo sabemos muy bien pero pero también que lo sepan los jueces todos los jueces desvelando a su competidor toda la maraña de acuerdos que durante tantos años ha firmado Sony para obtener ventajas respecto a sus competidores. Sony tendrá que ceder información pero amortigua el impacto. Vamos a explicar por qué. El Microsoft le ha pedido, hasta de, los abogados de Microsoft le han pedido al juez, eh, desde el año 2012 y yo me imagino que, que el juez habrá dicho uff desde 2012 hasta 2023 eso es mucho papeleo vamos a estar aquí hasta hasta vamos sigue y, y para que veáis los siete abogados que llevan el caso de Sony eh, van a cobrar eh, que son los que van a recopilar todo, toda esa información, eh, le va a costar a Sony, eh, pero a Sony, Sony, a sus bolsillos, casi 2 millones de dólares en horas de trabajo y por supuesto tendrá que asumirlos a pesar de haberse quejado de este acoso y termina con el acosador acosado. Eh, como digo, le pide... Finalmente se ha accedido a que Sony presente los acuerdos desde el 1 de enero del 2019 hasta el presente. Lo que incluiría, por ejemplo, todo lo relacionado con sus exclusividades, eh, con, con Square Enix, con Capcom, todo lo que hemos dicho antes, o con Epic Games, o sea, es que eh, lo de Sony es de delito lo de Sony es de cárcel, pero bueno, pero por muchas más cosas que, aparte que los, que todas estas cosas, todos estos líos que te traen, y promociones con la saga de Call of Duty, desde el nuevo model Warfare. lo que pueden considerar como una pequeña victoria, es que el juez haya decidido que no sea desde el 2012, y sí desde el 2019, porque si fuera desde el 2012 ya os digo yo que nosotros tenemos aquí para hacer canal para hacer vídeos cada día de todos los las tropelías que ha hecho ZOLI durante todos estos años ya os voy avisando que simplemente con los de 2019 2020 2021 2022 2023 son cinco años cinco años que van a tener que recopilar estos siete abogados de sony pero bueno ellos van a cobrar sony verá a sony le da igual todo menos eh, a ver son 2 millones de dólares comparado con los 70 mil millones de dólares que le cuesta a microsoft activision eh, vale la pena <ríe> mover medio mundo para que para que no caiga en manos de Xboxers pues bueno pues que sepan quizá van a quedar comiendo mierda como siempre pero bueno ya hablaremos también por ejemplo del micrófono fíjense en estas imágenes Simple robot limpiando eh, los servicios de, de cualquier centro comercial o de cualquier hospital, ¿no? Es lo que, es lo que hemos visto, ¿no? Cuando hemos estado hablando, eh, o por lo menos cada vez que yo he hecho un, un programa eh, hablando sobre el chat GPT, sobre las inteligencias artificiales, siempre he hablado sobre lo positivo, nunca sobre lo negativo, pero creo que va siendo hora de hacerlo, pero eso va a ser para el siguiente programa. Mientras tanto, quiero que me dejéis en la caja de comentarios qué es lo que opináis sobre eh, toda esta diógenes judicial y, y sobre qué es lo que creéis, que va a que va a salir porque esto en el momento en el que empieza a sacar papeles se van a ver las troperías las 100.000 troperías de sony contra microsoft eso tenerlo por seguro así que amigos nos vemos en el próximo programa de toxic game channel hasta la próxima